Hola, ¿cómo están? Hoy les preparamos este video especialmente para todos aquellos que quieren conocer en más profundidad sobre los nuevos paneles endotérmicos. Como todos saben, la principal innovación al respecto de los paneles endotérmicos es que ya no vamos a necesitar para hornear nuestra cabina de pintura, ya sea una cabina nueva, sea una cabina vieja, sea una cabina de 30 años, o sea un simple cuarto de pintado que cada uno se fabricó. No vamos a necesitar el típico sistema tradicional de quemador ...quemando combustible fósil, que como todos sabemos es gaso-gasoil. Simplemente vamos a reemplazarlo por esto que vemos acá. En este caso ya los tenemos, esta cabina de pintura es uno de los modelos más, más modernos. Y ya los tenemos incorporados directamente dentro del panel. Si ustedes ven, van a ver que no sobresale nada, sino que simplemente están a la misma altura que está el panel. Por lo tanto, tenemos una mayor comodidad, una mejor presentación, y sobre todo, digamos directamente ya esto lo incorporamos en el momento del armado de la cabina. ¿Cómo trabaja este sistema de paneles endotérmico? Bueno, tenemos cuatro paneles en los laterales y dos paneles más que agregamos en el fondo. La idea de esto, ¿cuál es? El panel está acá y va a irradiar de manera directa el calor hacia el vehículo, hacia la pieza que estemos pintando sea un vehículo, sea una moto, sea un paragolpe, lo que sea que queramos pintar y necesitamos hornear o necesitamos mantener la temperatura estable durante el ciclo de pintado, lo vamos a hacer directamente desde acá. Este panel adentro tiene una gran resistencia que lo que hace va a ser irradiar directamente el calor hacia la pieza. Y lo bueno de esto es que podemos estar adelante del panel sin ningún problema, pintando, podemos estar hablando como estamos ahora y lo tenemos encendido. Entonces lo único que sentimos es el calor que va irradiando y va llegando hasta alguna temperatura. Como en el sistema tradicional de siempre, va a llegar a la temperatura que setiemos y luego va a cortar. Se va a apagar y va a volver a encender recién si yo detecto que la temperatura, más bien la cabina detecta, si la temperatura bajó y es necesario volver a subirla un poco la temperatura en el cuarto del pintado. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos para encenderlos y después vamos a volver a entrar y les vamos a mostrar cómo va subiendo la temperatura y la rapidez con la que lo hace.